Sí, la, la forma de trabajar que, que veréis hoy es el resultado de, de dos años de trabajo con las organizaciones de la Charcha de la Nueva Cultura Agrario, en las que, eh, con las que hemos constituido un taller de pensamiento libre sobre los problemas a los que nos enfrentamos. Eh, entonces, periódicamente nos hemos ido reuniendo y explorando esto, nuevas formas de, de ver los problemas y sobre todo haciendo una evolución del lenguaje de la ecología o del ecologismo hacia el pensamiento político. Porque creemos que desde el ecologismo hay muchas puertas demasiado estrechas y que lo que hace falta es mucho mayor que no solamente el ecologismo. Bien, eh, empezaré hoy. Eh, hoy estaba anunciado que iba a venir el profesor Stanislav Lem. ...pero no puede venir porque hace seis años que está muerto... ...entonces tenía que venir el profesor Tarantoga... ...pero no quiere salir de Polonia y me ha mandado a mí que, que soy su becario... ...y estoy haciendo una tesis sobre esto que os voy a contar ahora... Entonces ...la, la primera cosa que nos planteamos con las organizaciones... ...es cómo explicar los acontecimientos que afectan nuestra vida, acontecimientos que tienen que ver con el agua, con problemas ecológicos que tienen que ver con el agua, pero que afectan nuestra propia vida. Esto se llama micro-política, micro-historia, micro-historia. Es decir, creemos que narrando cómo el poder afecta directamente nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra agua, podemos explicar cómo funciona el poder. Cuando hablamos de la microhistoria respecto al poder, podemos recurrir al concepto de la microfísica del poder. Es decir, cómo se expresa el poder de forma concreta en cada territorio, en cada casa. En cada grifo el autor de la microfísica del poder que lanzó este concepto es Michel Foucault y es el que estamos utilizando un poco para, para hablar de nosotros cuando yo, que soy el becario del profesor Tarantoga le planteé que quería hacer la tesis sobre Michel Foucault me dijo, y una mierda y yo digo, hombre Señor una mierda. Dice, sí, sí, una mierda. Entonces, me dio esto. Sí, señor. Me dio esto de aquí. Y me dijo... Un momento, me por favor. Lo podéis pasar. Me dijo, me dijo, Michel Foucault y una mierda. Esta es la tesis. Podéis pasar y mirar está rotando en dos trozos, lo, lo, lo podéis cuidar parece una mierda, es una mierda es, es un coprólito de tortuga de hace 60 millones de años es decir, esta tortuga vivía vivía en un, en un continente que ya no existe vivía en, en la Panchea. en medio había un océano enorme que era el mar de Tetis. Del mar de Tetis no ha quedado nada. Del continente han quedado pequeños trozos en las cordilleras alpinas. De la tortuga no ha quedado nada. De los dinosaurios, que seguramente estaban por allí y algunos debían comer tortugas, ha quedado muy poca cosa y en cambio se ha conservado la mierda de tortuga. Y esto es bellísimo. Porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tenemos que... E encontrar las pruebas de cómo el poder ¿no? sitúa su mierda en, en, en nuestra vida y preservarlas para el futuro. Porque aquí está la clave para poder desarticular el poder. Desde la microfísica del poder sobre los cuerpos. Entonces el ejemplo del, del coprólito de tortuga nos enseña que los rastros más... De vez más imprevisibles, pueden ser preservados. ¿Eh? Nadie hubiese dicho ¿no? que 50 años des después de todos esos bosques, dinosaurios, animales, al final quedaría esto. Bueno, entonces, para, para explicar cómo, cómo trabajamos, habíamos preparado una ponencia que es... Um, un momento. Papeles de tubología. Sí, está, está en catalán, pero la, la voy traduciendo. O sea, lo, que, lo que pretendemos es organizar el primer congreso de tubología, es decir, que analice cómo los tubos están creciendo y vamos a ver cuál es este concepto. Lo diría en castellano. La tubología o ciencia tubológica estudia los efectos sobre las poblaciones y sus territorios cuando los recursos incluyendo ambientales, pero también la cultura, la democracia o la participación, son entubados a larga distancia y controlados externamente. Es decir, estamos cambiando de paradigma. Es decir, se están concentrando los, los recursos de todo tipo en, en tubos, algunos realmente físicos, como el tubo de rodano, otros virtuales como la información, y están siendo controlados desde fuera. Entonces nosotros hemos pedido a cada una de las organizaciones que van a intervenir que nos explique su horizonte tubológico. Es decir, ¿qué sucederá si no podemos parar el proceso? ¿Qué, qué va a pasar si se tubifica, si se si privatiza o tubifica toda el agua, si toda la información pasa a estar controlada, etcétera? Es, es, imaginar la utopía negativa, la distopía, de tener un futuro que a veces parece inminente, donde no podamos controlar nada básico, nos ayuda mucho a pensar cuáles son los rastros del presente que debemos conservar porque nos dan claves para actuar. Bien. El análisis de los casos de las organizaciones nos llevará a establecer los principios de la tubología y organizar este secretariado permanente que esperemos que se vaya encontrando. Ahora mismo ya utilizamos el hashtag Tubology, es decir, en Internet tenemos una cuenta de Twitter y nuestros datos, los de esta misma reunión, se están uh, tuiteando con bueno, el concepto de Tubology. Y aparece el primer problema, que es cómo estudiar los tubos. Es decir, cada vez hay tubos más largos, más controlados externamente, ¿Cómo, ¿Cómo los podemos estudiar? Entonces el profesor Tarantoga envió a Tichi, que era un astronauta muy famoso, el de Historia de las Estrellas o el del Congreso de Futurología, a estudiar los tubos. Tichi estaba muy triste porque él estaba acostumbrado a viajar por el universo, pero esta vez está por el universo de los tubos. Y construyó dos máquinas. Una es un líquido para que borrase los recuerdos desagradables de estar estudiando un tubo, de estar dentro de un tubo para no quedar psíquicamente bloqueado y la otra era acelerar y desacelerar los acontecimientos, es decir especular sobre qué pasan las cosas para encontrar fisuras en el sistema todo esperando, esperando tener nuevos datos Pichy estableció de forma provisional los tres principios básicos de la tubología primer principio principio de avance de la tubología la tubificación derivada de los últimos estadios del capitalismo es un fenómeno que se produce en todas partes frecuentemente de forma imperceptible y avanza imparable hacia la tubificación total Es decir, la tubificación tiende a tubificarlo todo Los tubos crecen y crecen y crecen Bien, segundo principio Este es muy importante para nuestra sesión la tubología se puede narrar. Podemos hacer la crónica de la tubificación progresiva de la realidad a partir de los detalles más pequeños, ¿vale? a partir de la microfísica del poder, de nuestras pequeñas historias. Nos afectan realmente a nosotros estos detalles. Por eso es extremadamente importante que cada miembro del Congreso busque pruebas en su territorio, pruebas que le permitan demostrar... El primer principio Es decir, que los tubos están avanzando Que si no hacemos nada, el roda no lo tenemos aquí Proponemos un cambio radical En la visión tradicional ecologista De los problemas De forma que nos transformemos en narradores Y que veamos nuestra historia En el paisaje como una épica Estamos como Buscando La documentación En tiempos oscuros Que parece que cada vez son más oscuros Para poder alterar el sistema. Tercer principio, la, la destubificación es posible, los tubos son perforables, se pueden obturar, por ejemplo cuando sale la gente a la calle, ¿no? provocar un cambio, cuando, cuando un tubo se conecta con sí mismo se transforma en un Orobo-tubo, este es el Oroboros ¿no? y, y se inutiliza. ¿eh? Es decir, este tubo que me traen, pues si no me hace falta y consigo que no me haga falta, se autoconecta y queda obsoleto. Y entonces nosotros somos como anti... no sé cómo es en castellano, lampista, anti Fontanero. antifontaneros conceptuales, ¿no? Que vamos por los tubos recopilando puntos débiles para hacer sabotajes. Eh, estos sabotajes permiten sacar las cosas que estaban atrapadas de, dentro Es decir, permiten recuperar eh, nuestros recursos a pequeña escala Entonces, una metáfora bonita. somos... No sé cómo estás en castellano Somos los desatascadores cósmicos del agujero negro del capitalismo Bien, luego cada organización nos va a narrar Qué es lo que está intentando desatascar Porque aquí parece muy lírico pero son cosas muy concretas.